Hemos denominado a este proyecto Signare porque viene de la etimología de la palabra enseñar. Entonces Signare significa señalar hacia. Y lo que queremos con este proyecto es rescatar la esencia del aprendizaje entre maestro y alumno implementando la última tecnología. El proyecto Signare te permite Colocar el visor de realidad aumentada sobre tu cabeza y nada más. El sistema biométrico te mide, te, te reconoce el iris y sabe quién eres, no tienes que identificarte. Levantas la palma de la mano y tienes tu menú sobre la palma de la mano. Interaccionas con los dedos, no necesitas utilizar dispositivos extraños sin ninguna complejidad añadida. Desde el punto de vista de diseño industrial puedes sentir... Un coche, por ejemplo, si estás diseñando un coche, puedes percibir su tamaño real. Cuando trabajamos con imágenes, con fotos, con pantallas planas en el ordenador, entiendes el objeto, se trabaja perfectamente con él, pero no acabas de sentirlo, no acabas de percibir si el coche se ve grande, si se ve pequeño, a qué altura te va a llegar, hay, hay, entran una serie de factores que hacen que la experiencia sea mucho más real. Una de las ventajas que tiene es que el alumno y el profesor lo están visualizando en tiempo real a escala y lo pueden hacer grande, pequeño, meterse dentro del, del modelo, pero a la vez el resto de alumnos lo puede estar viendo en la, en la pantalla del aula, con lo cual también están interactuando en esa corrección eh, alumno-profesor. Podemos quedar solamente con la estructura o podemos quitar la estructura y quedarnos solamente con lo que es la fachada, eh, podemos entrar dentro del mismo modelo a, a escala real y podemos ir haciendo anotaciones. El alumno las tiene para luego poder seguir desarrollando ese, ese proyecto. We were able to see the foundations um, and elements of the foundations, like the footings. We were able to move them around and see how, how it could work out in a, in, in a real-life situation. I think it's a really uh, interesting technology because um, it can help us to improve uh, ways we can build buildings. It's been very interesting because we work with one plane usually, with 2D or these 3D programs like Revit and BIM, But having this dimension where you can work with other people at the same time, rotate, having different other models combining them together and having the possibility to go inside and have this full atmosphere. I think is very interesting and I think it's a, it's a future for us as a designers and the other fields related to it. With teachers I think it's also a good experience because it's unexpected for both the teacher and you so it's the first time seeing it like in that scale and you can change the scale and change different heights and I think it's a very, uh, very useful tool and I think it's the beginning of something new in this uh, learning experience and in architecture as well. Yeah. On the table and walk around it. Lo que me ha parecido así muy sorprendente es que con tus propias manos puedas utilizar las herramientas y muevas en el espacio los cuerpos que te puedes imaginar pero siempre ves en 2D o en 3D en una pantalla. Entonces tú vas moviéndolo, vas rotando, vas eh, jugando con él. Creo que va a revolucionar eh, la manera de enseñar. A mí me ha parecido impresionante. Me ha parecido brutal la sensación de tenerlo puesto, el poder incluso incluir cualquier pieza que modelemos directamente en nuestros productos. Esto es un avance que jamás hubiera pensado. Espectacular. Es increíble cómo la tecnología nos permite volver a las raíces de la esencia de la enseñanza y todo esto gracias a la colaboración de partners tecnológicos de primera línea como han sido Plain Concepts con los que hemos desarrollado el proyecto y Microsoft con el uso de sus Hololens 2 para el Mixed Reality.